Operaba en la delegación Cuauhtémoc una red de corrupción bajo las órdenes del jefe delegacional. Funcionarios corruptos de la delegación Cuauhtémoc se embolsaban al mes 2 millones de pesos para permitirle operar a restaurantes, hoteles, estacionamientos, bares y tiendas de conveniencia de la demarcación, además de que recibían otros 7 millones de pesos mensuales por autorizar reglamentos. Del comercio informal recibían 700 mil pesos y por cada permiso de giro mercantil con impacto vecinal cobraban 900 mil. Por obras, manifestaciones de construcción y construcciones especiales, 3 millones. Y de los revendedores de boletos y trabajadoras sexuales, recibían 100 mil pesos. La red de corrupción fue descubierta por el candidato electo a la legislatura delegacional, Ricardo Monreal, quien presentará una denuncia penal contra su antecesor, Alejandro Fernández. Presentaré denuncias penales contra los ex delegados y servidores públicos actuales que están incurriendo en conductas inmorales y antijurídicas. El equipo de Monreal descubrió a funcionarios tirando a la basura toda la documentación oficial que comprometía a Fernández, que además ya había sido triturada. Los investigadores recuperaron las bolsas con 56.654 fojas rotas y juntaron cada pedazo para reunir las pruebas que evidencian la red de corrupción.